Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy vamos a volver a una temática que tiene que ver con toda la parte de química. Vamos a analizar todo lo que tiene que ver con las reacciones de arcanos, también vamos a ver alquenos, alquinos, vamos a ver la parte de todo lo que tiene que ver con la nomenclatura de los compuestos aromáticos o del benceno pero vamos a ir en orden de cada uno de estos temas o sea que vamos a comenzar una nueva temática comenzaremos el día de hoy con reacciones de alcanos y también la forma de síntesis para obtenerlos no siendo más, comencemos en todo lo que tiene que ver con los alcanos existen tres reacciones que son muy importantes entre ellos una de ellas es la reacción de combustión en esta reacción se libera gran cantidad de energía, ya vamos a analizarla. Tenemos también la halogenación, que es otra forma en la cual aparecen los sustituyentes como son el cloro, el bromo y el yodo. Y que forman parte también de la reacción de halogenación. Y tenemos el cracking, que puede ser de forma térmica o también catalítica. Es un rompimiento en el cual se descompone una cadena de carbonos muy grande. Vamos a ver cada una de ellas para entenderla mejor. Tenemos esta primera reacción que se llama reacción de combustión ¿Qué es lo que ocurre? De forma práctica se libera energía rompiendo los compuestos fósiles En este caso los alcanos ¿Qué ocurre? El alcano va a reaccionar con oxígeno y me va a generar dióxido de carbono y también agua Estos números o coeficientes pueden variar dependiendo digamos del ejemplo que tengamos digamos que tenemos este compuesto C3H8 como podemos ver es una cadena de tres carbonos entonces es una cadena como esta cc 8 serían tres hidrógenos acá tres acá y dos acá este es el propano y este propano va a reaccionar con O2 entonces sabemos que va a generar dióxido de carbono y que genera agua pero debemos tener en cuenta lo siguiente en total tenemos 8 hidrógenos y aquí hay 2, entonces 8 entonces para que nos dé 8 vamos a poner acá el número 4 ese va a ser el número para corregir la parte del hidrógeno ahora, carbonos tenemos 1, 2, 3 o sea que aquí deben haber 3 carbonos 3 por 1, 3 y ahora miremos el oxígeno 2 por 3, 6, y 4, acá sería 4 por 1, 4, 6 más 4 nos daría 10. Como acá tenemos 2, dividimos por 2 y nos daría 5. 10 dividido 2 nos da 5. Esta sería la reacción de combustión del propano. Y esto libera una cantidad de energía. Miremos en la siguiente tabla todos los diferentes valores de cambios de entalpía o liberación de energía que puede generar. Un diferente alcano, veámoslos. Ahora bien, pasemos a la siguiente reacción de alcanos. Pasemos a esta siguiente reacción, halogenación. ¿Qué es la reacción de halogenación? Viene dada por un alcano más un halógeno. El halógeno puede ser cloro, bromo, yodo. También pensaríamos en flúor, pero ya miramos qué pasa. Cuando tenemos esta reacción vamos a unir, una, un halógeno se le va a pegar al alcano y el otro me va a desprender un hidrógeno para formar este ácido. Entonces veamos un ejemplo para que quede más claro. Pero antes de esto tengamos en cuenta esto, el cloro, el bromo y el yodo reaccionan a velocidades más moderadas, por ende es más fácil de controlar, mientras que si pensamos en el flúor como un halógeno, no es tan fácil de controlar, o sea que no es muy recomendable trabajar con ese halógeno. Veamos un ejemplo. Digamos que tenemos el siguiente arcano. Digamos que tenemos eh, CH4, ya sabemos que este es el metano, y lo vamos a poner a reaccionar con, en este caso, vamos a decir que el halógeno va a ser bromo, vamos a que es BR2. Les hacemos la reacción entonces se va a liberar un hidrógeno de acá, entonces este va a perder un hidrógeno ya no va a ser 4 sino 3, quedaría CH3 y se le va a pegar un bromo, entonces quedaría CH3 bromo y este bromo va a recibir el hidrógeno que liberó el metano, nos va a quedar entonces el HBr ¿podemos seguir uniendo más halógenos? sí, ¿por qué? porque no olviden que el carbono es tetravalente entonces tiene la posibilidad de tener más enlaces. Vamos a coger de nuevo ahora el CH3BR. Y vamos a repetir el mismo proceso. Lo vamos a poner a reaccionar con el mismo halógeno, BR2. Y ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo mismo. El bromo se va a pegar acá y va a liberar un hidrógeno, entonces va a quedar acá CH2BR2. Y se libera un hidrógeno, nos va a quedar entonces aquí el HBR. Podemos volver a repetir, lo vamos a volver a repetir, quedaría CH2, BR2, ahora de nuevo el halógeno, BR2 se libera el hidrógeno, entonces nos va a quedar un CH, y aquí nos quedaría ya no BR2, sino BR3, se libera un hidrógeno, con el bromo nos quedaría otra vez el HBr. No olviden que el HBr es el ácido bronhídrico, y es un ácido que es muy importante, entonces es importante tenerlo aquí. Ahora tengamos de nuevo el CHBr3. Lo ponemos a reaccionar con el Br2 y ocurre lo mismo. El carbono pierde su último hidrógeno y nos va a quedar entonces CBr4 más, de nuevo se libra este hidrógeno y queda el bromo HBr. Aquí podemos ver varias formas de halogenación. O sea que podemos pegarle al carbono cuatro halógenos. Si lo vemos así, este carbono se vería de esta manera. Como este travalente se le uniría el bromo por acá, bromo acá. Y aquí podemos ver que el carbono se encuentra bien con cada uno de estos halógenos, que en este caso serían del bromo. Veamos una tercera reacción. Tercera reacción para tener en cuenta la parte de los alcanos. Se conoce como la reacción de cracking. ¿Qué es la reacción de cracking? Se conoce como el rompimiento, en el cual cadenas muy grandes de alcanos se van reduciendo a unas mucho más pequeñas. Entonces, si tenemos una cadena muy larga, esta me va a generar cadenas mucho más pequeñas. Entonces, van a alcanos, pero que van a ser más reducidos. ¿Esto cómo se genera? A condiciones elevadas de presión y temperatura o sea que esta es una forma pues ahí entra lo que es el cracking térmico o también catalítico cuando ya hablamos de catálisis estamos utilizando catalizadores en este caso ceolitas, para controlar estas condiciones de presión y temperatura bien teniendo en cuenta esto tenemos que saber que esta reacción ha entrado mucho en controversia debido a que se piensa que el rompimiento de estas cadenas afecta las condiciones en las cuales se encuentra el carbón lo que quiere decir que podría afectar la tierra eso todavía está en mucho debate porque se piensa que es otra forma de extraer el petróleo veamos entonces un ejemplo de cómo sería digamos que tenemos este compuesto C15H32 es una cadena muy larga ya que tenemos una cadena de 15 carbonos y vamos a hacer rompimiento de ella esta al romperse me podría generar algo como esto, D2C2H4 más C3H6 y también C8H18. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Hemos obtenido, acá tenemos una cadena de, eso es un etano, que es un gas. Acá tenemos también el propano y aquí tenemos el nonano. miren que son cadenas de alcanos pero son más pequeñas que esta cadena de 15 ¿cómo se llamaría esta cadena de 15? recuerden, como está en 15 sería un penta de cano penta porque son 5 deca porque son 10 entonces 15, una cadena de 15 carbonos Vamos ahora a ver las reacciones de síntesis, ahora qué es lo que vamos a hacer, cómo se pueden generar los alcanos de forma práctica. Ahora hablemos de síntesis, cuando hablemos de síntesis de alcanos vamos a tener en cuenta estas dos reacciones principales que en realidad se convierten en tres. La primera que es muy conocida es la hidrogenación para generar los alcanos, esta parte a través de los alquenos. Y la segunda se conoce como la reducción con halogenuros de alquilo y puede darse en dos formas. Una, hidrólisis con reactivo de guiñar y la otra con metal ácido. Vamos a ver cada una de ellas para entender esto mucho mejor. Primera reacción de síntesis, hidrogenación de alquenos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Tenemos un alqueno y lo ponemos a reaccionar con hidrógenos. ¿Y esto para qué se hace? Para que se rompa la cadena del doble enlace y se genere una cadena lineal de un alcano. Pero para que ocurra esto necesitamos de catalizadores como son el platino, también puede estar el paladio o también puede estar el níquel. Cualquiera de ellos me permite hacer esta reacción posible. Veamos un ejemplo. Digamos que tenemos esta cadena. Tenemos acá CH3, CH2... Y vamos a decir que está CH3 Y aquí ponemos una cadena doble Y acá tendríamos CH2 Podemos ver que aquí tenemos un alqueno Porque tenemos un enlace doble Y vamos a ponerlo a reaccionar con hidrógeno Ahora, utilicemos como catalizador vamos a utilizar en este caso el platino ¿Qué es lo que ocurre acá? Entonces, el hidrógeno va aquí y reemplaza este lado, rompiendo esa cadena y lo mismo este hidrógeno, o sea que se va a romper esta cadena. ¿Qué va a quedar entonces? CH3, CH2, C, acá está el CH3, y rompemos ese doble enlace y vamos a unir hidrógeno, vamos a poner un hidrógeno acá y otro hidrógeno acá. Ahora, si unimos esto, pues nos va a quedar la cadena para que la veamos mejor nos quedaría CH2, CH, CH2 y aquí va a estar CH3. Miren que la cadena pasó de ser de un alqueno a un alcano. Entonces esta es la forma en la cual se hidrogena un alqueno. Veamos una siguiente reacción de síntesis. Siguiente síntesis. Reducción con halogenuros de alquilo. Vamos a ver la primera, que es hidrólisis con reactivo de guiñar. ¿Cómo se hace? Tenemos aquí, tenemos un alcano con un halógeno. Entonces tenemos que eliminar ese halógeno. Entonces qué hacemos? Ponemos magnesio y lo ponemos en presencia de éter dietílico. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Este, magne este magnesio se le va a pegar aquí. Y ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos retirar este MgX. Para ello Utilizamos el agua, el agua llega, un hidrógeno se va aquí a la cadena para dejar el alcano completico Y el MGX sale y con el OH se pega Esta es la forma en la cual se reacciona este tipo de hidrólisis Veamos un ejemplo, digamos que tenemos CH3, CH2 y tenemos aquí cloro Vamos a quitar este cloro, entonces vamos a ponerlo en presencia de magnesio. No olviden que tenemos que hacerlo en presencia del éter dietílico. Hacemos la reacción, ya sabemos qué va a pasar. Este magnesio se va a pegar acá, en medio de estos dos nos va a quedar CH3, CH2, Mg, y aquí va a estar el cloro. Pero, ¿qué nos pasa? Tenemos que quitar este MgCl, lo volvemos otra vez. CH3, CH2 ahora tenemos Mg cloro y lo ponemos en presencia del agua para que retire este MgCl un hidrógeno se va a ir acá y va a reemplazar esto y el OH me va a llevar el MgCl nos va a quedar entonces CH3 y como el hidrógeno se va a pegar allí, ya no va a ser H2 sino CH3 ahí está la cadena del alcano y más MgCl y entre paréntesis vamos a poner OH. De esta manera se genera este alcano, que en este caso podemos ver que este es el etano o el famoso C2H6. Veamos otra forma de reducción con halogenuros de alquilo. Esta es muy utilizada, pero también pueden utilizar la que vamos a ver. Bien, genios. Con esta cerramos la parte de síntesis. Reducción con halogelones de alquilo a partir de metal y ácido. Entonces este tenemos, no olviden que este es el halogenuro, Rx, y vamos a ponerlo a reaccionar con un metal, en este caso zinc, y en presencia de un ácido, es un ácido fuerte, me va a generar el alcano y me va a liberar este halógeno. ¿Cómo puede ocurrir esto? Digamos que tenemos el CH3-bromo. Digamos que tenemos el cl 3 bromo Puede ser yodo, no olviden que el halógeno puede ser cloro, bromo yodo Y vamos a ponerlo a reaccionar con el zinc Y vamos a decir que vamos a reaccionar en este caso con el HCl Digamos que va a ser el ácido clorhídrico Entonces, ¿qué pasa acá? El hidrógeno va a ir a reemplazar el bromo Y nos va a quedar ya no CH3 sino CH4 Se rompe el halógeno, y este cloro se le va a pegar al sin, o sea el cloro va a ir acá y el hidrógeno va a reemplazar al bromo entonces quedaría más cloruro de sin, entonces tenemos aquí la sal y por último, ¿qué es lo que va a pasar? queda el bromo, entonces se libera el bromo, entonces sería acá, más Br- de esta manera se libera ese alogenuro de alquino y ya tenemos nuestro alcano. Entonces, de esta manera, con esto daríamos por concluido la parte de reacciones y síntesis de alcanos. En el próximo video vamos a concentrarnos en las reacciones y síntesis que tienen los alquenos. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Si te gustó mi video, no olvides de dar una manita hacia arriba.